Buenos días, señor Montoro. Desde el grupo de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea también queremos agradecer su comparecencia en el día de hoy. Empezaré mi intervención a partir de su hilo argumentativo sobre la situación económica de España y continuaré a partir de ahí. El crecimiento económico al que usted se ha referido es un indicador de los niveles de bienestar de una sociedad, pero cuando la brecha de la desigualdad tiende a cerrarse y no a abrirse, como en el caso de España. Usted presume de que España crece, pero ese crecimiento se concentra realmente en muy pocas manos y no llega a la mayoría de la gente, que continúa empobreciéndose. El informe de Oxfam Intermón, publicado días atrás, es ilustrativo en este sentido. Como sé que le gustan las cifras, le doy algunas, resaltando las que ya ha dado el senador Ayats. En España, el 10% de los más ricos concentra en la mayor parte de la riqueza del país, un 56,2%. La desigualdad ha crecido en España 20 veces más que el promedio europeo. La fortuna de tan solo tres personas... ...de las tres personas más ricas equivale a la de 14,2 millones de ciudadanas y ciudadanos, el 30% de la población. Durante la crisis, los salarios más bajos han descendido un 28%. Un directivo del IBEX cobra de media 96 veces más que un trabajador base... Este es el retrato de la España que ustedes están creando, en la que unos pocos privilegiados acumulan muchísimo a costa del dolor de esa mayoría que sostiene al país con su esfuerzo. Ustedes utilizan la pobreza como factor de crecimiento económico. Ponen a la gente entre la espada y la pared, entre el paro y la precariedad. Así lo demuestran los datos sobre el aumento de los trabajadores pobres en España. Mientras los beneficios empresariales han recuperado los niveles precrisis, los salarios no han detenido su caída. A usted, señor Montoro, le gusta presumir del saldo exterior de la economía española, pero no dice nada acerca de sus causas. La caída de los salarios y los recortes acometidos por su Gobierno tienden a ahogar el consumo interno. Y esto repercute en una reducción de las importaciones y obliga a las empresas a buscar fuera de España las oportunidades de negocio que no encuentran aquí. Aumentar la competitividad de la economía por esta vía no solo provoca una degradación constante de las condiciones de vida de la gente, sino que es una estrategia con las patas muy cortas. De hecho, las previsiones de crecimiento económico que establece su ministerio, señor Montoro, muestran una tendencia al alza para los próximos años, contraria a los datos ofrecidos por el Banco de España y la OCDE que prevén una reducción de la tasa de crecimiento. El sistema productivo y el modelo de relaciones laborales que ustedes han venido implementando desde hace años ha generado dos grandes consecuencias. La primera, una tasa de paro estructural mucho más elevada que los estados de nuestro entorno y unos niveles enormemente preocupantes de precariedad en el empleo. Dos factores que atentan gravemente contra la sostenibilidad del sistema de pensiones. No en vano, el pasado mes de diciembre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzó un mínimo histórico al situarse por debajo de los 16.000 millones de euros. Ante los retos que plantea el sistema de pensiones, ustedes han puesto en marcha dos tipos de medidas. Por una parte, el aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años. Y por otra parte, una reducción progresiva de las pensiones a través del aumento del número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión, el aumento de la base reguladora de 15 a 25 años o ahora el denominado factor de sostenibilidad, que supone una reducción de las pensiones paralela al aumento de la esperanza de vida. Hay que tomar en cuenta el efecto de expulsión que este tipo de reformas generan desde la seguridad social hacia los fondos de pensiones privados. Pero seguro que esto a ustedes no les supone ningún problema. Es fácil observar a quién benefician sus políticas y con ello podemos discernir al servicio de quienes de están ustedes. En su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, la semana pasada, usted dijo que uno de los objetivos de su programa político para esta legislatura es la rebaja de impuestos. Hoy lo ha reiterado y, en concreto, ha hablado del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En España los ingresos fiscales están 6,3 puntos por debajo de la media europea y, sin embargo, usted parece que considera que son todavía demasiado elevados. ¿Es usted incapaz de apreciar que España tiene un problema grave de recaudación que es la causa directa de la crisis fiscal? que atraviesan las administraciones públicas. Señor Montoro, es difícil para nosotros encontrar un ejemplo más claro de dogmatismo ideológico que este. Usted antes ha afirmado, ha establecido una relación de causalidad entre la reducción del déficit y la reducción del paro. Esto no tiene el más mínimo rigor, ni teórico, ni en cifras. No solo recaudamos poco, sino que el reparto de la carga fiscal sobre las ciudadanas y ciudadanas es tremendamente inequitativa. Según el informe de Oxfam Intermón que he citado antes, los ingresos más bajos soportan una presión fiscal tres veces superior al 20% de la población más rica. El 84% de lo que se recauda recae sobre las familias, mientras que solo el 13% proviene de las rentas del capital. Esta inequidad queda patente en el tratamiento dual del IRPF sobre las rentas del capital, cuyo tope es el 23%, y sobre las rentas del trabajo, cuyo, con un tipo marginal máximo del 45%. Una diferencia de más de 20 puntos. Queremos ponerles un ejemplo palpable en este sentido. El señor Amancio Ortega ha cobrado en 2016, por dividendos de Inditex, la cifra de 1.108 millones de euros. Su tributación debe haber sido, por tanto, de 254 millones, el 23%. Sin embargo, si el señor Amancio Orteo hubiese ganado ese dineral como un sueldo, debería pagar casi 500 millones de euros, es decir, prácticamente el doble. Pero sus políticas no marcan solamente la dirección de la Administración central, sino también de las comunidades autónomas y de las administraciones locales. Porque han hecho ustedes esfuerzos ingentes por controlarlas, por restringir su autonomía, contrariamente a lo establecido por la Constitución Española, para cargarles el peso de los ajustes que usted y sus colegas deciden. Este pasado martes se celebró aquí, en el Senado, la Conferencia de Presidentes Autonómicos, como ya se ha recordado. Ustedes han prometido una reforma del sistema de financiación autonómica y, bueno... Habrá que verlo, porque son ustedes dados a incumplir promesas y la experiencia de las reformas anteriores nos fuerza a ser escépticos. El Gobierno del Partido Popular ha impulsado durante los últimos cinco años su política de recentralización a través de los mecanismos de intervención que le ofrece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tanto en el nivel autonómico como en el nivel local. Este tipo de políticas han acelerado la crisis territorial del Estado y han impedido a estas administraciones públicas atender las necesidades sociales urgentes de millones de ciudadanos y ciudadanas. Aunque las comunidades autónomas son las encargadas de sostener el núcleo del Estado de bienestar, es decir, la educación, la sanidad y los servicios sociales, ustedes les han cargado la mayor parte de los ajustes exigidos por los objetivos de déficit y de deuda pública. Y esto, a pesar de que es notorio que existe un problema de corresponsabilidad fiscal. Es decir, existe un desajuste importante entre los ingresos de las comunidades autónomas y sus obligaciones de gasto. Un desajuste de 25.000 millones de euros solamente para cubrir los servicios básicos. Por otra parte, señor Montoro, su partido no ha mostrado ningún interés en solucionar el problema de infrafinanciación que padecen determinadas comunidades autónomas con respecto a otras. Como valenciano, creo que en nuestro caso resulta revelador. Somos la undécima autonomía en términos de PIB per cápita y, sin embargo, somos la cuarta que, que más contribuye. Esto vulnera el principio de solidaridad interterritorial que a ustedes tanto les gusta abanderar. Los valencianos recibimos 2.000 millones de euros anuales menos que la media y la deuda histórica acumulada solo de 2004, desde 2004 se, se sitúa ya en 16.000 millones de euros. El caso valenciano demuestra que las actuaciones del Gobierno del Partido Popular eh, no se rigen por la búsqueda de la, de la equidad entre ciudadanos, sino por su propia estrategia política. Me gustaría, señor Montoro, que nos explicara a las y los valencianos por qué no nos merecemos tener en nuestro país unos servicios públicos y unas prestaciones sociales equiparables a los que tienen el resto de ciudadanos y ciudadanas. ¿Es solidario que, siendo más pobres que la media española, paguemos por encima de la media de las comunidades autónomas? ¿No cree que esta discriminación que ha generado una inmensa deuda pública de la Generalitat Valenciana debería ser compensado por el Gobierno de España? ¿Le parece lógico que las inversiones del Estado en nuestro territorio hayan sido sistemáticamente, año tras año, inferiores a lo que nos correspondería por población y superficie? En fin, acabo apelando a una última cuestión, señor Montor. Cualquier sistema de financiación autonómico resultará insostenible a largo plazo si se prosigue con prácticas de dumping fiscal como las llevadas a cabo por su partido en la Comunidad de Madrid, con la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y la bonificación del 100% del impuesto de patrimonio. Este tipo de prácticas son completamente irresponsables porque ponen en peligro la eficacia del sistema fiscal no solo en Madrid, sino en el conjunto de las comunidades autónomas. Nos parece que a los señores del Partido Popular les gustan tanto los paraísos fiscales que están deseando crear uno justo aquí, en el centro de España. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Ruiz.